En otro espacio-tiempo, vivimos como cuerpo eh, físico, observando la realidad en una frecuencia muchísimo más lenta. Y permanentemente coexistimos, en el, eh, somos dos todo el tiempo, dice Jean-Pierre Garnier, ¿no? Observar la realidad, solo que lo que llamamos observación de la realidad, vamos a hablar de la observación de la realidad a partir de nuestros sentidos, nuestra vista, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestro olfato,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 eh, digamos, si no existe justamente eh, la, lo concreto eh, como algo justamente que, que, que es eh, cristalizado, y estamos hablando de que la percepción es fragmentada, que el observador crea la realidad, incide en lo observado, y esto es un proceso de que no existe, la, la, la, digamos, más allá de nuestros sentidos, la materia en sí, si no es observada por estos sentidos que tenemos, entonces estamos hablando que nuestro proceso de relación con nuestros distintos planos de existencia también tiene que ser dinámico y justamente modificarse y mutar, y nuestro tipo de derivación va a ir cambiando a medida que adquiramos una conciencia más abstracta y tengamos conciencia de nuestros observadores más veloces, porque nos van a traer otras respuestas, y nuestro problema va a pasar a ser... Eh, un monstruo gigante, por ejemplo, un problema de salud, un problema de dinero, un problema de relaciones, de pareja, lo que fuera, y de repente se va a hacer cada vez, se va a ir diluyendo hasta que no, nos, no tengamos tanta carga. Y de, y de repente no lo vivamos como un problema, sino como una posibilidad de expansión de conciencia. Darme cuenta que todo lo que percibo tiene un margen de error, justamente, y que es como una realidad eh, virtual que lo estoy viviendo en un cuerpo físico, pero más como un ser espiritual dentro de un cuerpo físico, ¿no? Y bueno, y desde ese lugar eh, se van incluyendo nuestros conflictos y nuestras comunicaciones con nuestro doble, con nuestro origen, van a ir mutando hacia, eh, tal vez, eh, ya preguntarme más por eh, cuál sería mi. Por ejemplo, la forma en que yo puedo brindar mi potencial al, al, al planeta, al universo, a la humanidad, ¿no? Eh, ¿cuál es, ¿Qué es lo que yo tengo que ver de determinada situación? ¿Qué es lo que no estoy viendo de determinada situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Ese tipo de preguntas, ¿no? Eh, entonces pasamos de, eh, ¿cómo hago para sobrevivir mañana? Y quiero plata para comer, y pedirle al doble, a de repente entender qué es más, que nada, entregarle mi visión y mi perspectiva de los, los que podemos llamar o considerar desde este plano físico conflictos, y que me devuelva una visión muchísimo más universal, desde arriba de la montaña y me diga, ah, ah, ah, acá este, te estás tropezando con la misma piedra, hasta que no aprendas vas a tener el mismo conflicto. Y de repente me va a abrir la conciencia y me va a dar una visión, de mi conflicto, ya no desde el conflicto, sino desde lo que yo tengo que aprender o lo que lo que puedo aprender de esa situación. Y una vez que lo aprendo, es como si yo lo hubiera informado a, en un sistema de. Imagínate, vamos a hacer así, imagínate que arriba de la montaña, eh, que está arriba de la montaña, tiene un gran signo de interrogación y se hace una pregunta ¿Cómo sería existir? ¿Cómo sería vivir en el cuerpo el amor? ¿Cómo sería vivir en el cuerpo el dolor, el sufrimiento, la alegría? Yo me hago la pregunta, ¿cómo sería existir? Esa pregunta la hice, pero ya me la olvidé. Entonces, vengo en este cuerpo físico, biológico, con mi procesador lento, y capto un fragmento, al día el chiquitito de toda mi existencia, y trato de entender para qué vivo, pero no me acuerdo ya para qué vivo. Entonces, ¿qué hago? Sobrevivo, porque si estoy existiendo, bueno, vamos a sobrevivir, ¿qué más voy a hacer? Ahora, de repente, empiezo a integrar, todas las noches, simplemente, simplemente reconociendo mi origen o mis planos más veloces, entonces ya la, la respuesta va a ser, ah, estás teniendo una experiencia en un plano concreto de la cual podés contestar mi pregunta original. Entonces, una vez que yo le respondo, digo, mira, así se vive, se vive horrible, este, no me gusta sentirme así, ni angustiada, ni con angustia existencial, ni que me duele el dedo gordo, pero bueno, no me gusta, pero entiendo que esto es lo que tengo que aprender, ya entendí la lección, te mando la respuesta y no mejoró es más, y te puedo asegurar que una vez que vimos lo que tenemos que ver, y, y eso nos vamos a dar cuenta porque lo vamos a vivir como cuando se conecta una lamparita y hace mi pelo izquierdo y derecho, en el centro se sincronizan ambos hemisferios y yo tengo esta sensación de eureka, digo, ¡Ah! ya vi lo que tenía que ver. Y de repente me siento más liviana, y voy a sentir la alegría de ser en expansión, dándose cuenta de sí mismo, contestándose la pregunta. ¿Se entiende? Uh -huh. eh, muy importante lo que dijiste hace un rato sobre lo que si sí... Porque ya exponía a Garnier, ¿no? Eh, de la conciencia global, ¿no? Si todo el mundo estuviera pensando antes de, en, esta, en esta conexión directa con, con el doble, ¿no? Eh, habría este, una coherencia ¿no? en eh, la expansión de la conciencia, eh, pero si mantenemos esta, esta, estos pensamientos negativos, ¿no? Y estamos replicando y replicando nuevamente esto. En la realidad se va a manifestar todo esto. Eh, Carlos, precisamente estábamos hablando contigo esta mañana, ¿no? Sobre lo que es el proyecto de, de conciencia global y esto, pues, eso fue la, lo que me, me acordó, ¿no? Lo que me está, está comentando aquí este, María Laura. Eh, Carlos, ¿tienes alguna pregunta hacia, para María Laura? Sí, tengo varias preguntas. Es que estaba aprovechando el momento para rezarme a mí mismo. ...para poder comprender lo que es el desdoblamiento del tiempo. Eh, María Laura, ¿podemos simplificar esto de la siguiente manera? Con el ejemplo de la cebolla. ¿Somos nosotros mismos en diferentes capas? ¿En diferentes estados de tiempo, en diferentes dimensiones? ¿Es el mismo ser? Uh -huh. Exactamente, sí. Muy sí. Es eh, como, como una semilla de un árbol que tienen potencia el árbol, y luego despliega el tronco, las ramas, los frutos, y nosotros de repente somos una ramita, que no somos conscientes que todas las demás ramitas somos nosotros mismos desplegados, solo que vemos la, la realidad desde nuestra ramita. Pero venimos todos de la misma semilla. Eh, y entonces, si hablamos en términos un poquito ¿no? más esotéricos, sobre el medo eh, el, el, el tiempo este como llaman el evo, medo evo, el evo, eternidad. Quiere decir entonces que hay un hay un yo en otro estado de espacio tiempo que también tiene otras experiencias que también tiene que conectarse a una capa superior para poder entonces recibir respuestas en ese campo. Sí, cuando dices, Evo, ¿a qué te referís? ¿Medio Evo? Es un momento eh, Nosotros, bueno, desde el, la perspectiva esotérica se habla sobre el espacio-tiempo, que es el espacio tridimensional donde nosotros percibimos la, y comprendemos nuestra realidad tangible, ¿no? Luego entonces el Evo, el medio Evo sería ya eh, un tipo de... Tiempo, otro tipo de dimensión que no es mesurable como nosotros la medimos, no es como nosotros la, la identificamos. Por eso, por eso te pregunté si aplica el ejemplo a cebolla, porque es, eh, sería como que diferentes capas, el mismo ser en diferentes capas. Entonces, Exacto. entonces, ese otro ser que está en otro espacio-tiempo, estaría también buscando respuestas de otro más elevado que es el mismo ser? Digamos que somos todo eso, o sea que no es otro ser, sino que es el ser dividido en la percepción, o sea lo que se divide es la, la percepción del ser que tiene de sí mismo, es como, ya sé cómo lo voy a explicar, el calidoscopio, si ¿sí? ¿Se acuerdan cuando éramos chicos teníamos el calidoscopio? Que girábamos y teníamos, no sé cómo lo llamaban ustedes, allá en Puerto Rico, eh, no recuerdo. Bueno, bueno, adentro y teníamos como eh, bolitas de colores adentro. Y cuando los giramos, Caleidoscopio. Calidad... Sí, caledoscopio. Entonces, fíjense que si yo tengo una bolita en el kaleidoscopio por ley de fractalidad, tengo una bolita, pero se refleja en todos los espejos. Y mi sensación esto está lleno de bolitas y ya hace figuras geométricas. Bueno, eso sería una frecuencia. Lo que, de, de, la geometría sagrada, ya estaríamos hablando más de un plano 5, ¿no? Justamente en previo al diseño que tiene el doble. Eh, entonces, digamos, estamos girando así y da la impresión de que somos muchas bolitas, muchas eh, flores, pero en realidad es una bolita auto a sí misma desde distintos puntos de vista. Entonces, eh, somos fractales de la misma realidad, de, del uno, de uno solo, solo que... Si yo soy uno, no me puedo autoobservar, porque para poder observar y para tener conciencia necesito un espacio. Esa membrana o ese espacio entre el observador y el observado es esa fuerza de expansión ¿no? en que, que hace, se hace, se aparece desde el origen para poder expandir el universo y justamente que haya ese espacio para que podamos poder observarnos virtualmente, porque en realidad estamos hablando de uno. Pero si yo me quiero conocer a mí mismo, la única manera cómo sería, o sea, eh, está bien, vamos a simplificarlo, ¿no? Porque para poder entenderlo. le puedo mirar un espejo, por ejemplo? ¿O puedo mirarme a través de los ojos de otro, por ejemplo? Entonces, el universo observándose a sí mismo, si es uno, necesita eh, fractal, necesita espejos, necesita eh, una, una de luz que puede pasar por, por una no sé, un prisma, se divide en siete colores, el sonido, eh, siete notas musicales. Tiene que haber uno que se divide para poder, digamos, observar en cámara lenta, con distinta información, cada uno de estos eh, rangos de percepción, ¿sí? Entonces, nosotros seríamos como lo que está al final, al final, al final del arco iris. Pero antes, previo a eso, tenemos la luz que une todos los colores, pero previo a la luz tenemos la oscuridad, desde es del origen, para que después pueda haber luz, porque de hecho en el agujero negro no, no hay nada, no hay luz, no, no, tampoco hay luz. Pero es difícil asumir lo que podríamos llamar nuestra oscuridad, o nuestro vacío, eh, que en realidad es potencial de información energía Y no eh, sería, pero... perdona que te corte, no sería algo más simple, más sencillo, el hacer una retrospección a nivel psicológico, y tomar conciencia de nuestros pensamientos para que sea más práctico en este plano que estamos viviendo. Perfecto, esa es la idea. Por eso mi hijo dijo, es como un entrenamiento de, la, de los pensamientos. Sí, es como entrenar la percepción. De hecho, todos los recursos lo, que yo doy, y las sesiones que doy, tienen que ver con empezar a entrenar la percepción. O sea, seamos conscientes que somos dos todo el tiempo, entonces yo tengo en mi percepción permanentemente una doble vía la percepción universal, la perspectiva desde el origen, que en realidad la conecto lógicamente, porque energéticamente no, no, no puedo ceder, y mi percepción desde mi mente despierta o consciente. Y simplemente siendo consciente que somos dos todo el tiempo y que mi percepción, digamos, tengo la que está en el plano físico-biológico, que percibe en distorsión, o con un margen de error, o como una ilusión, o una virtualidad, y después tenemos como nuestro, nuestro, digamos, nuestra otra perspectiva, que es abstracta, que tiene como la visión de todo lo que existe, y que si yo me pongo, eh, digamos, en un punto neutral o cero, voy a permitir que baje información de frecuencias más veloces, porque si yo estoy en mi frecuencia de mi plano mental, podríamos decir plano 3, por ejemplo, o frecuencia de... De mis pensamientos, es una frecuencia muy lenta que no va a permitir que las frecuencias más veloces puedan eh, iluminarme o inspirarme o, o traerme esta, esta sensación de, de tener una intuición, porque yo estoy ocupando mi observador en mi plano mental. Ahora, si yo suelto mi plano mental, que es lo que vienen enseñando las religiones y las prácticas in eternum, cuando meditamos o nos sentamos a hacer yoga, nos sentamos a hacer reiki, nos sentamos a hacer, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos, ¿no?, pantalla mental, vacío, veo pasar mis pensamientos, si estoy en un estado emocional, olvídate, la frecuencia del estado emocional activa va a traer más de lo mismo, o me va a traer miedo, aunque esté enamorada, pues si yo estoy enamorada es un estado también de, de una química en el cuerpo, no es lo mismo hablar de amor que hablar de enamoramiento, ¿no?, desde la perspectiva psicológica, digo. Entonces, sí, como tú dices, el tema de... Empezar a entrenar, observar nuestros pensamientos. Para poder observar nuestros pensamientos tenemos que ser dos. El que piensa, y yo mismo que soy consciente de lo que estoy pensando, ¿no? Y para eso necesito un espacio, algo intermedio entre los, mi pensamiento y yo que estoy observando. De hecho, este filósofo internacional, eh, muy popular, conocido, no, no es popular, es conocido porque es bastante complicado lo que explica Ken Wilber, eh, él dice, bueno, un ejercicio muy práctico. Yo estoy leyendo mi libro en Conciencia sin Frontera, ¿no? Entonces dice: estoy observándome a mí mismo leyendo un libro. ¿Quién está leyendo el libro y quién está observándose? Esto, este tipo de prácticas o ejercicios me entrenan para entender que cuando me estoy ahogando en un vaso de agua, como dice Carlos, me puedo observar mis pensamientos y ya estoy tomando distancia de este drama, ¿no? Eh, me doy cuenta que lo está fabricando mi percepción o mi interpretación, como dice el Programación Neurolingüística, mi interpretación de esa realidad. ¿no? Eh, programación Neurolingüística dice, si yo tengo que imaginar una tengo un comput una computadora frente a mí. Ahora, si yo cierro mis ojos y me lo imagino, estoy teniendo una imagen de esa computadora, y mi interpretación y el nombre que le ponga va a ser a, a esa imagen, Me está la computadora en mi cabeza y en mi mente. Es una imagen de eso. Y ahora, las características que yo le ponga a esa imagen, cómo lo viva, cómo repercuta emocionalmente en mí, o el significado que yo le dé, es, es individual de cada persona que observa la realidad, y observa la misma computadora. Entonces, esa es la versión de la realidad que cada uno da en el desdoblamiento, ¿no? El observador genera una, una interpretación, una sola de las visiones que puede haber. Cuando yo me empiezo a dar cuenta que mi grama o mi conflicto es simplemente una percepción, entonces la suelto, me entrego a mi origen, la suelto, la suelto, la suelto, me va a venir información más veloz, me van a venir otras percepciones del mismo asunto, hasta que de repente ese asunto ya no sea un conflicto. Ya sea que yo me di cuenta que era lo que no veía, porque adquirí, como dice Ken Wilber también, otros puntos de vista u otras perspectivas del mismo conflicto, y eso expande mi inteligencia y expande también mi conciencia. Cuanto más pueda integrar yo perspectivas distintas de la misma realidad. Muy bien, muy bien, perfecto. Sí, Carlos, adelante. Okay. Eh, ¿Cómo María Laura, ¿cómo ves eh, la, la aplicación de Eckhart Tolle con el poder de la obra? ¡Uy, qué maravilloso libro! A mí me pegó fuertísimo. <risa> eh, sí, esto de poder practicar en el presente, estar en el presente, está totalmente relacionado. Miren, hay, si hay algo que a mí me sorprende en esta ley, es que es como un mapa que me permite darme cuenta, no lo estoy yo parada con respecto a, todo, a, a mi existencia y la existencia de todo lo demás. Entonces, todas esas prácticas, todos los libros, todos los todo lo que nosotros estemos incorporando en nuestros eh, saberes, en nuestras profesiones, va a poder tener un nuevo lugar en el mapa. Porque voy a poder tener también, además de mi perspectiva particular, por ejemplo, del poder de la hora, de mi perspectiva universal. Entonces, voy a entender... Todas esas prácticas van a ser como una piecita de rompecabezas que de repente se acomoda en otro lugar. El marco va a ser la ley de dobleamiento, para que yo pueda entender este mapa o este rompecabezas. Pero las, las piecitas se me van a ir acomodando, y yo voy a decir, ah, ahora entiendo cómo funciona constelación familiar. Ahora entiendo cómo funciona el poder de la hora, o las meditaciones, el yoga. Me va a dar esta, esta perspectiva de cómo o por qué funciona todo, todo lo que no me ayudaba a mí a tomar conciencia. Me va a permitir eh, entender con qué planos de existencia estamos trabajando, y por qué a veces algunos guías o maestros nos distorsionan el camino, ¿no? Entonces la idea justamente con la ley de la práctica o la perspectiva de, de integrar esta ley, con el desarrollo de, de la perspectiva universal del desnoblamiento, es poder... Eh, a ver, vivir en autorreferencia. Autorreferencia es, en vez de guiarme por referencias externas, en mi guía empiece a ser mi intuición. O sea, la idea es que todo lo que yo estoy diciendo hoy, esta noche, lo suelten, se lo entreguen, ¿no? Al origen y que les vuelva lo que les tenga que llegar, por resonancia, por la vibración que les aparezca en el cuerpo, por intuición, por los darse cuenta, por las sincronías por todo este lenguaje que tiene la mayor velocidad para comunicarse con nosotros. Entonces, y a digo... nivel a nivel de desarrollo integral en los niños y los jóvenes, ¿cómo, mm. ¿cómo le podemos explicar acerca del doble cuántico, según la teoría de Jean-Pierre, a los niños? Hay un libro de Jean-Pierre Garnier que se lo explica a un niño... Eh, justo yo estoy vendiendo un, libros de, del doble, pero no, este no es para los niños, eh, estoy vendiendo la, el de aperturas temporales y el del doble, que es más sencillo para que lo entiendan los adultos. Y hay otro libro más que es para, los, para, es una conversación de Gabriel con un libro, eh, con un niño, perdón, con un niño, es un libro de una conversación de ellos dos. Eh, pero, a ver, yo le voy a explicar cómo lo usé yo con los niños que trabajé. Eh, yo no soy psicopedagoga, soy consultora psicológica, pero sí atiendo a personas que son padres y que vienen con problemas de los niños, por ejemplo, que no pueden dormir de noche. Uno de los problemas que descubrimos que ocurría a uno de los niños es que los padres le decían que, eh, por ejemplo, eh, le ganen al malo que aparecía en el sueño por el cual no podía dormir. Pero estamos hablando justamente de positivos y negativos en el plano de la frecuencia, como llamamos, del ángel de la guarda, ángeles y demonios en definitiva. Cuando en realidad lo que lo que estamos tratando de hacer es que estemos alineados con el eje del ser y que no haya ni positivo ni negativo. Porque si yo me pongo de un lado negativo, es como tirar el péndulo para un lado, y si me pongo el positivo, tiro el péndulo para el otro. En algún momento va a tender a llegar, ¿no? A soltarse y llegar al centro. Entonces, la idea es justamente estar alineado en neutro, no jugar guerras de buenos contra malos, y cambiar creencias positivas por negativas, o creencias negativas por positivas salir de todo esto del positivo y negativo, y estar como en neutro, simplemente una mente que observa sin juicios. Para los chicos justamente de 8 años para abajo es muy fácil, porque ellos no vienen a cuestionar nada, y ya vienen con la antenita preparada, convengamos en eso, ¿no? Ya o sea, todos lo sabemos. Ahora, ya cuando empiezan a acercarse a la adolescencia y tener una identidad propia, que la genera la conciencia de sí mismo en la primera adolescencia, eh, a ver, depende de cómo ellos van de a poco pidiendo información. Por ejemplo, mis hijos me escuchan hablar y no preguntan nada, pero de repente cuando tienen una situación, vienen y preguntan. Por ejemplo, mi hijo tenía que jugar una competencia, siempre están rompiendo récords de gimnasia y yo lo aplico en el deporte, en el tenis, y me va muy bien con eso también. Entonces me preguntaron, bueno, yo tengo que jugar una final mañana y si gano salgo campeón y, y qué pasa, porque me pongo nervioso, porque el chico que juega conmigo me puede ganar. Y justamente si hay algo que acá joroba en toda esta práctica es empezar a, a querer tener logros desde mi ego, o querer compararme con otras personas para ganar, porque de nuevo estoy en un equilibrio-desequilibrio, estoy en positivo-negativo, ¿no? Estoy eh, compitiendo, me estoy comparando, y si me estoy comparando, estoy en una perspectiva particular, que tiene una, digamos, eh, un deseo que es particular, no es universal. Otra cosa es ponerme justamente, como yo le decía a mi hijo, vos entregale todo, en esta, eh, ponés todo en un ascensor, pero esto era es un juego para que lo entendiera mejor, al más chiquito, ¿no? En un ascensor. Con forma de cero, pongo todo ahí, lo mando, lo elevo al ascensor que suba, lo mando al piso 7.0, lo dejo ahí, lo entrego, después bajo el ascensor vacío y me voy a dormir tranquilo. Al otro día tenía la competencia, y llega la final. Y entonces él empezó a competir justamente con el otro chico que estaban los dos por a ver quién salía primero y segundo. Y va a tirar la valla en un salto en largo, luego vuelve a tirar la valla y en un momento me acerco y le digo... ¿No? que le propuse esto de que, que se acuerde de lo que habíamos hablado de la noche anterior, y me dice, sí, lo estoy haciendo en este momento, pero salí, que no te escuche nadie. Entonces, bueno, al rato pasa la valla y saltó, y después me contó que realmente como que soltó todo y se olvidó de todo lo, lo que él le preocupaba, que era ganarle al otro, y entonces... Esto pasó con muchos niños, una niña que estaba cantando en el escenario, le queda, se queda sin micrófono activo, ¿no? Se le desactiva el micrófono y se puso muy nerviosa, y dice, la voy a llorar. Una nena de 10 años, ¿no? Que tenía 12 años en ese momento. Entonces, como ella estaba practicando esto con la mamá, en el momento se puso a imaginar una niñita que la conectaba al origen, ¿no? Porque esto en realidad lo que pasa a nivel de ambos hemisferios es que yo hago nuevas conexiones neuronales, ¿no? Entre el hemisferio izquierdo y derecho, eso es lo que estoy equilibrando. La información entre ambos hemisferios. Nuevas conexiones neuronales, eso lo pueden ver en el video de ¿Y tú qué sabes? en la parte que explica la conexión entre las neuronas. Entonces ella Yo, dijo... Que, sí, disculpa, voy a hacer un inciso. Joe Dispensa lo explica muy bien. El doctor Joe bueno, Dispensa. Bueno, lo podemos escribir por ahí abajo, así queda para los que quieren averiguar. Eh, entonces ella se puso a hacer esta línea y... Me acuerdo que la filmaron porque era la protagonista, había 400 personas mirando en el colegio. Y entonces la madre, el otro día le, eh, mirando el video, le dice: ¿Pero qué pasó en esta escena que estás espléndida, radiante, luminosa? Y me dice: Bueno, mamá, le estaba entregando todo al origen, le estaba entregando todo. Después de llorar, le entregué todo y ahí empecé a cantar así. O sea, en ese momento ella estaba totalmente conectada, desplegada, expandida, en un estado de creatividad. Y bueno, mi experiencia personal es lo que me pasa cuando de repente estoy jugando al tenis y suelto las estrategias y, y lo único que hago es eh, tratar de conectarme con mi intuición y empezar a jugar en lo que se llama la anticipación, que básicamente de eso estamos hablando, ¿no? De anticiparme, pero no me voy a anticipar con mi estrategia de toda la vida de cuarenta y pico años de tenis, no, porque ese es el pasado, es mi frecuencia es el pasado. Eso me sirve para que yo tenga mis tiros automatizados. Pero si yo quiero innovar en el partido y me pongo a pensar estrategias, es mucho menos la posibilidad de, de, de, de respuestas mucho más eh, originales, innovadoras y creativas que si estoy pensando en estrategia. O sea, es mucho más posible, a través de mi intuición, conectar esta innovación, ¿no? en el partido. Y de hecho me funcionó adoptar las estrategias y de repente que se me ocurra así como ¡Ah! voy a hacer esto y pum me empieza a darse vuelta el partido y yo las cosas, las cosas que me pasan son tan increíbles que realmente no la, no, a veces no las quiero contar porque parecieran rebuscadas, pero es tan insólito que yo me doy cuenta que está totalmente relacionado. No sé si a todo el mundo le funciona de una forma tan eh, alevosa, ¿no? pero en los partidos sí, de repente de, de que me venga una inspiración de lo que tengo que hacer y cambiar la forma de jugar y de repente que el partido se devuelve y ganarlo, pero antes de ganarlo tengo una certeza de que el partido ya está, ya lo, ya lo gané, ¿no? Pero justamente la idea es no jugar para ganar, sino jugar para ser la mejor versión de sincronización deportiva de uno mismo en ese momento. Entonces, en realidad estoy jugando con mis observadores más veloces y más lentos, no contra el otro, porque si no es más de lo mismo. No hay nada innovador sino en, este, en esta integración. Eh, así que bueno, inclusive estuvimos en contacto con coaches deportivos que entrenan a nivel nacional de la Copa Davis a nuestros jugadores y ya están con esto y ya están tomando curso de esto y sesiones de todo lo que es esto de la física cuántica y cómo, eh, cómo de repente un observador, ¿no? Desde, desde ese punto de vista, ¿no? De crear, eh, depende de dónde percibo o cómo percibo, es el tipo de velocidad que después voy a tener en el juego, ¿no? Porque ya desde lo, desde lo físico ya se, se llegó como a, a lo máximo de aprovechamiento, ¿no? De todo el despliegue físico pero ahora viene por este lado, diciendo que la frecuencia está disponible, conectemos FM, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, claro. Mira María, yo estuve viendo una exposición recientemente, creo que fue esta semana, de Jim Pierre Gargier, donde él hace un énfasis particular a, a lo que sería el cuidado de nuestros pensamientos para no generar una experiencia futura y que sí. vaya a crear una resonancia. Eh, en base a eso, yo creo que pues eh, sería más bien caer en un pensamiento lineal, de un 2 más 2 es 4. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a los factores X, los imprevistos? ¿Cómo trabajamos eso? Mira, tu mecanismo de supervivencia se va a activar de todos modos. No es que no vas a estar, o sea, cuando yo le digo de soltar los, eh, esto de dejar de vivir para sobrevivir y no manejarnos por los instintos, el mapa neuronal que se va a activar en una situación eh, que nosotros tengamos que, que, que justamente si vienen a saltarme, ¿no? eh, yo voy a tener una reacción, porque mi mapa neuronal va a volver a activar, va a activarse en caso de emergencia de mi cuerpo físico. Pero lo que yo propongo cuando nosotros digamos, observamos, como dijo Carlos, nuestros pensamientos para darnos cuenta que esta es una percepción que viene del miedo, que viene del pasado, y de ahí, este toma de conciencia y tomar distancia genera nuevos mapas neuronales, ya genera una nueva conexión neuronal, y eso es lo que está ocurriendo a las personas que están empezando a captar esta frecuencia más veloz, esta actividad. están empezando a aumentar ...su proceso de procesamiento de información, o sea, se, eh, tiene mayor velocidad de percepción. ¿Estamos eh, buscando entonces un crecimiento en la inteligencia emocional? El, en la inteligencia emocional el crecimiento va a ser por añadidura, digamos, porque fíjense una cosa, si yo ahora les digo, imagínense en una, en una pantalla mental... Eh, como el ejemplo que uso generalmente, ¿no? Algo Alguna comida rica en la boca. Punto de vista de las emociones, o desde el punto de vista energético, o desde el punto de vista de la reacción de la química, organi del organismo, van a tardar unos segundos en tener una reacción en la boca, porque el pensamiento es veloz, pero el plano dos es un poquito más lento, ¿no? Entonces, sería que el plano mental es un plano 3, el plano de las emociones sería como el sabor del pensamiento. Si ustedes se dan cuenta y se imaginan esa comida en la boca, se les activa una aceleración de, de saliva o, o alguna musculatura, ¿por qué? Yo tengo una imagen y tiene una repercusión a nivel químico y que después a largo plazo me repercute en mi cuerpo. Entonces empezar a manejar los pensamientos que tengo, inmediatamente va a calibrar distinto mis emociones. Yo voy a tener menos eh, desequilibrio emocional, voy a tener mucha más estabilidad emocional, ¿por qué? Porque si yo pensa, eh, genero pensamientos de equilibrio, más cercanos al eje, ¿no?, eh, digamos, que no están ni positivos ni negativos, sino que están más neutros, entonces en vez de juzgar a alguien, que eso también Garnier lo propone, le una cuenta cuando observamos nuestros pensamientos, como dice Carlos, que estamos juzgando y vamos a eliminar esos futuros potenciales, ¿no? Porque esos son cargas, cargas en un campo de infinitas posibilidades, entonces tratemos como de pensar en no hacerle, no, pensar en no hacerle al otro lo que no nos gustaría que el otro piense en hacernos a nosotros. Eh, algo así, ¿no? sí, Entonces, eso, eso lo había escuchado yo anteriormente. En la, en, claro. Sí, sí. Si empezamos a tener pensamientos más neutrales si no juzgamos inmediatamente a la gente, o si la juzgamos, soltamos ese juicio de valor, inmediatamente vivimos más livianos, porque no generamos carga ni en mí, ni en el otro, ni en el círculo que me rodea que puede después bajar con su tranquilita ese futuro potencial que yo puse en un campo de posibilidades. Entonces... Mis propios pensamientos van a equilibrar mis emociones cuando empiecen a ser con menos carga. Entonces yo tenga eh, imaginarios que no generen miedo, porque me doy cuenta que son juicios, por ejemplo, eh, bueno, a fulanito le dijeron que se saque una radiografía y estamos esperando resultados. Y empiezo a pensar, uy, pero puede tener cáncer, y si tiene cáncer, bueno, todos estos pensamientos tienen carga negativa, y van a generar en el plano 2 el sabor de ese pensamiento, o sea, una química, una carga emocional. Energía es, en el, eh, digamos, el plano de la emoción, es el plano de la energía emoción en energía en movimiento. O sea, un pensamiento es energía, pero en cámara lenta lo tenemos en la emoción, ¿sí? El sabor del pensamiento. Entonces, ¿cómo tener mayor equilibrio emocional? Justamente... Eh, soltando mis juicios de valor, dándome cuenta que estoy generando juicios de valor, inmediatamente volver a, a neutro, a observar sin juzgar, o si, y si juzgo, elimino ese futuro potencial peligroso o, o con carga, y vuelvo a neutro. Por eso es un entrenamiento esto, y lleva tiempo, no es de un día para el otro, pero la frecuencia está disponible, es cada vez más fácil y más veloz. De hecho yo propongo a mis alumnos que anoten en un papelito todos los juicios que van teniendo en el día, y que lo saquen al final del día y lo entreguen antes de dormir, ¿no? Porque ahí me doy cuenta la cantidad de carga que yo genero a mí misma y en el medio ambiente, por así decirlo. Entonces, eh, y una de las cosas que primero ocurre cuando yo empiezo con, con esto de alinearme antes de dormir eh, con, con el y entregarle. Eh, todo, todo lo que ocurrió en el, en el día o algún, alguna cosa puntual, eh, lo que empieza a pasar es que duermo más liviano, pero básicamente se libera la carga del pasado, y esto es muy rápido, si lo estoy haciendo bien es muy rápido, yo tuve angustia existencial mucho tiempo durante las semanas, eh, y la verdad que cuando empecé con esto, a pesar de tener años de terapia como todos los argentinos que tenemos mucha terapia, <risa> eh, y muchas prácticas y ser consultora psicológica y todo eso, eh, no se me iba, pero con esto de entregar antes de dormir toda mi perspectiva de la realidad, o todo lo que puede ser una carga, o emociones negativas, bueno, se empezó como, a la mañana del día siguiente empezó a ser liviana, empezó a, me empecé a despertar en paz, en equilibrio, y para mí era, una, era algo revolucionario, era increíble, eh, sola en mi casa pudiendo resolver algo que toda mi vida había sido una carga. Entonces eso es lo que empieza a ocurrir, como que se diluye en lo que yo veía como problema, mi vida se torna muy livianita y empiezo a vivir en justamente más en paz porque no me cargo con emociones negativas y de hecho mi cuerpo se va equilibrando porque si mis emociones luego tienen repercusión física me puedo enfermar genero mis propias sintomatologías en mi plano del cuerpo físico así que bueno chicos he hablado un montón sí no, este no, no hay hay... tremenda tremenda información María, María, María, María este, muchas gracias Quiero aprovechar este momento para recordar a los amigos que están entrando ahora a nuestro chat que eh, pueden hacer sus preguntas y dentro de unos minutos vamos a hacerles las preguntas que ustedes tengan para María Laura. Eh, recuerden, este aquí nos acompaña María Laura Vitales de malivitale.com, donde van a tener más información de todo lo que hemos hablado esta noche y mucho más. Eh, antes que nada, eh, quisiera eh, hacer una pregunta a María Laura. María Laura, eh, todo esto que estás hablando, pues tiene relación con una con un pensamiento que siempre he tenido sobre lo que son las emociones para mí en el universo existen dos tipos de emociones el amor y el miedo uh -huh. el amor lo identifico con el futuro y el miedo con el pasado me equivoco el amor y el miedo a ver el amor tendría que incluir también absolutamente todo si lo estamos eh, si nos estamos refiriendo al amor como equivalente a todo lo que existe eh, si hablamos de origen, de esencia o amor, en ese sentido incluiría también el miedo. Pero en el sentido que vos decís, entiendo lo que decís. Como que lo que se aleja del amor es el miedo. El miedo no nos permite justamente eh, aceptar o validar todas nuestras experiencias, ¿no? Porque las estamos rechazando, las estamos rehuyendo y eso necesita una energía que tenga que oponerse a eso. Entonces en ese sentido sí, coincido que es amor-dolor o amor-miedo, ¿no? Como esta forma de entender que justamente cuando nosotros eh, somos eh, capaces de experimentar cualquier cosa, eh, entonces dejamos de tener miedo y simplemente observamos lo que sucede sin juzgarlo y sin agregarle la carga del miedo o del rechazo, entonces simplemente la experiencia transcurre, justamente le informamos y si le informamos deja de tener una carga. Porque si de alguna manera, desde mi mirada también, o de los que practicamos esto de, de, de la perspectiva universal, eh, la idea era que es un sistema de comunicación, de preguntas y respuestas, y estamos permanentemente contestando esta pregunta de cómo sería existir, ¿no? Y observando nuestras experiencias, una vez que entrego mi experiencia de, a lo que le tengo miedo, simplemente la observo pasar, la dejo transcurrir, no la aferro y ahí entra el poder de la hora también, simplemente... Valido, valido, y no me aferro. Eso transcurre. Ahora existe, sí persiste, dice, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, yo creo que ya estamos llegando ya a, a casi al final, ¿no? De nuestra entrevista con María Laura Vitales, pero no sin antes quiero ahora pasar de lleno a las preguntas que tiene, algunas de las preguntas que tienen aquí nuestras personas que están en el chat del el canal de Paraterrestre, eh, así que tengo aquí, vamos a empezar, si no te importa María Laura, vamos a comenzar con una de las primeras preguntas, eh, tengo aquí a María Fernanda Pérez Escudero y te pregunta María Laura, eh, mi consulta, eh, mi consulta, eh, dice, mi consulta es establecer la conexión con nuestro ser superior y cómo sé que me contacté, yo creo que se refiere a cómo ella sabe, eh, si, cómo se contactó y si, cómo se contactó y qué respuesta puede obtener del, del, del doble, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es la señal que ella puede obtener la certeza de que se comunicó con el, el doble cuántico, que el doble cuántico recibió su información? Primero es empezar a ser conscientes de nuestra intuición, o sea, poder empezar como a hablar este lenguaje de la anticipación o de captar esa frecuencia que tiene la intuición cuando está activa, ¿no? Y para eso me voy a dar cuenta, por ejemplo, muy fácilmente cuando yo estoy pensando algo. Si yo estoy pensando, no me estoy conectando con mi ser original, porque estoy en una frecuencia más baja de procesamiento de información. Es cuando yo puedo, eh, a ver, en mi experiencia, cuando me conecto con frecuencias más veloces, más allá del de, de, de doble, mi sensación es, de conexión con algo más allá de mi cuerpo, con una sensación de algo más, de de la sensación es de más expansión, ¿no? De estar más como en un estado de contemplación, ¿no? Y eh, como de mucha paz y, y la alegría que puede tener el ser reconociéndose a sí mismo y en caso de que me venga o me baje alguna respuesta de alguna pregunta que me hice en su momento, porque justamente la pregunta es lo que va a traer este tipo de realidad o este tipo de respuesta que después voy a experimentar, eh, justamente la respuesta en el momento se vive como una sensación de se me encendió la lamparita, ¿no? Porque me va a sorprender, no va a ser nada de lo que yo pueda haber elaborado con mi pensamiento, nada de lo que yo pueda haber he logrado acceder a través de horas y horas de estudiar y averiguar en los libros, sino que va a ser que la información, cuando la vea, me va a dar esta sensación de iluminación. Por más que, bueno, sea una frase que tenía en un diario, alguien que me lo dijo, un sonido que coincidió con algo que estaba pasando, eh, o sea, la respuesta puede venir de cualquier manera y se va a manifestar. Yo tengo una frase que justamente la tomo prestada de la perspectiva universal del aislamiento, eh, que es eh, la realidad respuesta. La realidad respuesta. Es muy, es muy alevoso. Eh, y el nivel de paz y el grado de equilibrio que vayas adquiriendo es eh, la respuesta que cada vez estás integrando más eh, tus otros planos de existencia. ¿no? Pero todo esto lo tiene que reconocer en resonancia, en conexión eh, con su propia autoobservación y el reconocer eh, un nuevo lenguaje, o por ahí ya redescubrir el lenguaje con inclusión intuición. Sí, me permites abonar un poquito lo que dijo María, ¿verdad? También yo recomiendo que se elimine todo tipo de interferencia, hay mucha interferencia, y una de las cosas que yo recomiendo siempre es que haya un periodo de descanso, que nos alejemos un poquito de aquellos medios que están constantemente bombardeando, ¿no? De diferentes tipos de información. Y es bueno también entrar en el silencio, en la calma, en, en esa paz, para uno poder realmente acceder a la respuesta correcta. ¿Me corrige, María? Perfecto. La interferencia ahora es menor que antes. La frecuencia del doble o la frecuencia del pasado eh, está interfiriendo ya, no, ya no, por eso es que estamos pudiendo eh, conectar nosotros con la información directamente y no necesitamos tantos maestros, es más, por ahí alguna guía, como esta que yo estoy ofreciendo, eh, o la que puedes ofrecer tú, eh, pero el proceso ya es más eh, uno con uno mismo dándose cuenta, porque puede conectar ya las frecuencias más veloces, antes la frecuencia del plano 4 estaba interfiriendo y ahora ya es posible conectar directamente con, con, con frecuencias de mayor velocidad y baje un tipo de información que le sea reveladora de todas esas preguntas. Claro, un poquito, un poquito menos de televisión, un poquito menos de redes, un poquito menos de radio, un poquito menos de prensa escrita, vamos a tomar algunos minutitos para estar en ese encuentro con nosotros mismos, y así podrá ya las respuestas. Perfecto. Ahora vamos a seguir con las preguntas aquí en el que de nuestros amigos que nos están viendo a través del canal de YouTube Paraterrestres. Este, María Laura, creo que la próxima persona que hizo la pregunta, no sé, a lo mejor usted es familiar, se llama Roberto Vitale. Uh -huh. eh, eh, nos pregunta, ¿a qué se refiere con la distorsión? ¿Es la percepción en este plano físico? Eh, Roberto Vitale puede ser eh, el doctor Vitale, ¿es el doctor Vitale? Pregunta. Eh, no sé, vamos a ver si eh, eh, por el el chat, ¿no? Este, vamos a ver, eh, Roberto Vitale. Porque es el doctor Vitale, lo recomiendo. Muy bien, es, vamos a ver. Es mi hermano, el doctor Vitale. Ah, bueno. Él tiene una perspectiva eh, muy en, en línea con lo que es, la o sea, él, él practica la medicina desde lo que es eh, la alimentación consciente, el eh, naturismo, es profesor de Ayurveda en la universidad, escribió un libro, Tu salud en tus manos, eh, bueno, todo lo que propone es fantástico y acaba de justamente sí. este, lanzar en internet un curso. Eh, así que bueno, lo recomiendo, el curso lo voy a, lo voy a postear, y el este, camino al ser, que su página de Facebook pues, estaba en Bariloche, pero viene a tener en Buenos Aires una vez al mes, y a veces hemos dado talleres juntos. Bueno, voy a contestar la pregunta, eh, la distorsión, sí. Básicamente, el hecho de estar desdoblados, ¿sí? de existir en varias frecuencias, en varias velocidades, ese hecho en sí ya es una distorsión. O sea, eh, lo que estoy queriendo decir es, si hay un punto de origen, es un punto de verdad. Ahora, el momento que me refracto, el momento que me espejo, y me convierto en varios observadores, procesando información, observando realidades en distintas frecuencias, toda esa existencia es una distorsión. Todos los planos de existencia están en distorsión. El único punto que podemos llamar esencia, eh, origen, fuente, eh, Dios, eh, Verdad. Sería ese punto de vacío que existe y no existe simultáneamente. Ahora, eh, todo esto que yo explico, porque justamente en ese punto de origen, el propósito de la existencia está todo unido, después se despliega en una existencia, pero ya en el momento que existe toda la existencia está en distorsión. ¿sí? Perfecto. Pero eh, yo quiero explicar también que, por favor, eh, el margen de error que yo puedo tener, yo hablo desde mi propia experiencia y de todas las personas que estamos integrando algo que es muy nuevo y que nos está funcionando y por eso la alegría de compartirlo. Pero por favor, si quieren versiones científicas, tienen que ir a buscarlas a internet que sobra información. Yo de hecho en mi página web puse todas las leyes que tienen que ver con la ley de desdoblamiento que les puede ayudar para entenderlo mejor para que los para los eh, seguidores que tenés, eh, que dijiste que les interesa una mirada más científica, pueden ver, todo lo que tiene que ver con la ley del desdoblamiento es fractalidad del universo, eh, la dualidad de la materia, la recepción y envío de ondas, que está todo conectado, eh, en, el, en cuanto a la ley de doblamiento del tiempo, el efecto de aceleración en el universo, las intervi, eh, intermitencias, el fenómeno de la incursión el fenómeno de la apertura temporal, en cuanto a los organismos vivos relacionados con la ley del doblamiento, hablamos de anticipación cuando hablamos de intuición. Efecto observador, que lo hablamos, que creamos lo observado y los estudios potenciales. Y en cuanto al doble, todo lo que se refiere al estado de sueño REM, sueño paradoxal, las cuarentenas, que es lo que se tarda de resolver <coughs> la búsqueda de respuesta, y la derivación nocturna, que también hablamos. Y bueno, eh, hay un montón de autores que hablan. En, en, en esta misma línea, eh, en mi exposición, pero va mucho más allá de Garnier, así que eh, una vez me encontré con Garnier y me dice nunca digas lo que yo digo, porque puedes poner futuros potenciales, estamos con traductor, puedes ¿no? poner futuros potenciales eh, que yo no quiero en, en el cuántico, así que eh, por eso yo digo, todo esto que yo digo cada uno lo verifica esto es simplemente una propuesta que me funciona a mí y a mucha gente y por eso la comparto. Pero no tienen por qué tomar todo, pueden tomar parte o lo que ustedes experimenten que, que les hace bien, ¿no? Muy bien, perfecto. Y como mencioné anteriormente, toda esta información la encuentran en malivitale.com. Eh, siguiendo con las preguntas, aquí tenemos al gran Pekka, Pekka que siempre nos eh, ve a través del canal de YouTube. Saludos, peca desde el País Vasco en España. Él pregunta, ¿qué necesidad tendría el modificar el presente accesando a aperturas temporales del futuro si vivo en el presente continuo y soy consciente? Muchas gracias. ¡Guau! Wow, buenísima la pregunta. Claro, Excelente ¿no? pregunta. Tremenda. Justamente, acá no se trata de modificar el presente, justamente se trata de validar lo que observo. Eh, simplemente dándome cuenta que soy un observador virtual de esa realidad y eso justamente hace que viva sin carga y más en paz así que justamente eh, eh, la idea es no modificarlo muy bien muy bien perfecto este tengo otra preguntita aquí dice desmaver a ver si, aunque okay. Claudia Catala dice, creo que es un comentario más que una pregunta: dice, a ver si entiendo, todas las vidas pasadas, presentes y futuras están sucediendo al mismo tiempo. Sí, bueno, podría decir que según la teoría, eh, la física cuántica, eh, es, se puede decir que sí, ¿no? Este, son, estamos viviendo tiempos simultáneo. lo único que nosotros en este cuerpo tridimensional no, no nos percatamos de eso. O sea, en planos de frecuencias más veloces, existen, o sea, de cuarto plano para arriba, los tres tiempos están en simultáneo, en, como tú dijiste, en el plano físico-biológico, los tres tiempos son en simultáneo, pero nuestro procesador lento, que es nuestro cerebro procesando conscientemente información, eh, no puede ver el principio y el final de la película en simultáneo. ¿no? Quería hacer una Correcto. pregunta a María. María, la base de datos... ¿Dónde se encuentra? La base de datos. O sea, estamos hablando de información, ¿no? De información dentro del contexto del doble cuántico y, y el desdoblamiento del tiempo. ¿Dónde estaría toda esa base de datos? Bueno, estamos entrando en un plano de más científico. Yo te voy a dar mi visión sin ser científica, ¿sí? En el punto de vacío o de origen, que es plano 7.0, no tenemos ni energía ni información, es nada. Una nada que de repente sale a explorar, simplemente un breve movimiento en un punto vacío que genera energía infinita, y ahí ya estamos hablando de un plano, podemos decir, 6, eh, de una conciencia como radial y de pura energía, como si pusiéramos el enchufe en la pared. Pero todavía no aparece la información, ahí ya podríamos hablar de un plano 5 que empieza a ordenar esta, esta energía la empieza a ordenar y empiezan a aparecer como, podemos decir, para que lo entiendan más fácilmente, como geometrías, geometrías sagradas, ciertas formas que hacen que esta energía se ordene, y ya en el plano 4 este orden genera un nuevo diseño, eh, como si fuera que el plano 5 es un arquitecto que va a diseñar en el plano 4 una identidad, un alma, un perro, un... Alguna eh, combinación de moléculas y partículas que ya después, en plano más, de mayor gravedad, los percibimos como concretos. Pero básicamente la información aparece en, en digamos, en un, una frecuencia que no es la del origen, ni tampoco la del plano este de la energía en expansión, sino que ya eh, sería como, como un desdoblamiento de una frecuencia de un... De menor velocidad que esos dos planos que nombré antes, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, eh, no sé, yo el otro día escuché a alguien decir que Stephen Hopkins hablaba de que había información alrededor del agujero negro y otra persona decía, desde el punto de vista de la perspectiva del doblamiento, decía, eh, eh, ¿no? ¿Cómo va a haber información al borde del agujero negro? O sea, eh, imagínate que estamos hablando de cosas que exceden, exceden, pero por eso en la. La, visto el universo, o digamos, visto la energía antigravitatoria como un gran campo eh, en, donde la energía, en donde la información está en todos lados simultáneamente y está conectada y por el fenómeno de hiperincursión eh, es instantánea, la información aparece instantáneamente en todos lados, simultáneamente, una vez que, que accedemos con una, cuando nuestra antenita ¿no? el que conecta con alguna de estas frecuencias, entonces, desde ese lugar está en potencial, eh, en un campo antigravitatorio, bueno, se habla de energía oscura, de materia oscura, eh, pero todo eso ya tienen que, o, o hay un artículo en mi página web en donde traté de simplificar, pero la verdad que es muy complejo, pero digamos que hay un punto de frecuencia de más de, de origen, de, de desdobramiento, en donde no podemos hablar de información. Pero en frecuencias más lentas, sí. Y entonces ahí hablamos de información a nivel de energía antigravitatoria y después hablamos de información a nivel de, de, de energía gravitatoria. En combinación, energía e información hacen una realidad. Perfecto. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, este... Recuerden que toda esta información, nuevamente, quiero reenfatizar, ¿no? Que toda esta información que María Laura nos ha explicado está en su página, malivitale.com. Y María, ¿tienes algún tipo de evento futuro, taller, seminario que quieras anunciar para nuestros amigos? Sí, bueno, desde este punto de vista de justamente soltar nuestros deseos personales particulares y conectar con la energía y la información a nivel de perspectiva universal, voy a dar un taller de abundancia económica porque lo que suele pasar es que personas que vienen eh, por un, digamos, eh, a los procesos, cuando empiezan a hacer las derivaciones, todo se empieza a ordenar, empiezan a vivir más livianos, en mayor equilibrio, pero lo que les sucede es que temas particulares que en el día a día, ¿no? ¿no? por ejemplo, eh, de repente temas de relaciones de pareja, eh, temas de, de ganar dinero, y eso tiene que ver con que hay muchas creencias en el entorno y en el campo cuántico también, y que también que vienen de las frecuencias del pasado, en cuanto a la energía del dinero y a la energía de, de, de todo lo que tiene que ver con los recursos económicos. Entonces, si, si no trabajamos en lo particular, poniendo un observador y luego soltando todas estas cargas, es como que se recrea, se recrea, se recrea, se recrea, y no se termina de de equilibrar y de fluir todo este tema, ¿no? Entonces el equilibrio no, no llega, esa es la idea. No voy a hablar del tema de cómo tener más dinero y ganarte un auto, no, no es por ahí, eh, da malos entendidos, pero bueno, creo que con toda esta hora y media que hablé de exposición se entiende que estoy hablando desde un punto de vista más de expandir conciencia, y desde ese lugar que la abundancia nos, nos atraviese como forma de vida, ¿no? En ese lugar, eh, bueno, los invito al taller, es el 26 de agosto, pero va a ser en Buenos Aires. Eh, de todos modos, yo trato de subir videos eh, sobre temas de la vida cotidiana, como es dormir mejor, con el doctor Roberto le dimos una eh, charla que está grabada, aparte que hizo de cuerpo equilibrado y cómo la ley de doblamiento de tiempo en relación a la salud, que lo pueden ver en los videos, pero, bueno, la propuesta es que los que están lejos por Skype puedan tomar los cursos o sesiones, yo suelo dar siete sesiones como para que empiecen a integrar esta perspectiva y después ven qué hacen, y esas sesiones las doy por Skype, eh, de hora a hora y media, y la pueden hacer desde cualquier país del mundo, así que esa es la propuesta, que si quieren ver de qué tratan las sesiones, entren eh, a maleditales.com en donde dice sesiones y cursos, y explico de cómo son, pero tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando, donde cada persona va a traer su, su, su tema particular, su perspectiva y también desde el counseling, que es que, la mirada que yo, desde donde yo trabajo ¿no? como consultora psicológica, en donde incorporé muchas herramientas de neurociencia, de MDR, de EFT, de tapping, todo lo que tenga que ver con generar nuevos mapas neuronales a partir de la sincronización de hemisferios, donde trabajamos con todo lo que es la carga de, del pasado, que queda en, eh, digamos, en, en viejos patrones, ¿no? Los viejos bloqueos, y activar un nuevo observador, y eh, con esto de los movimientos oculares, o con lo que es eh, las derivaciones, poder generar eh, nuevas formas de funcionamiento y salir de automatismos, ¿no? Que a veces muy difícil para personas con ataque de pánico, con, eh, con compulsión para comer, o compulsión a, a digamos, a tener estados emocionales de desequilibrio, de, de angustias, de, de, de tristezas, ¿no? Entonces, ahí sí trabajamos con herramientas de, de neurociencia, de programación neurolingüística, y a veces simplemente se convierte en una charla y se genera un vínculo afectivo que también es adelante, ¿no? Perfecto, y eso me parece magnífico, y eso va a tono con lo que hemos estado tratando de hacer en Paraterrestre, la, la idea de crear este blog y este, esta página en Facebook y además del canal de YouTube, es precisamente ofrecer herramientas e información que puedan ayudar a nuestra audiencia a expandir su conciencia. Así que le damos las la, la más sinceras gracias a María Laura Vitale, quien ofreció de su tiempo en esta noche para eh, estar con nosotros y explicarnos la ley del desdoblamiento del tiempo y toda esta información que estoy seguro que va a ser de gran beneficio para todos. Eh, hasta aquí nuestra intervención en esta noche y eh, le deseo eh, buenas noches y eh, felices sueños. Hasta la próxima. Gracias María Laura Vitales, ah, gracias Carlos Delgado. Creo que no te, no les conté que los que quieran suscribirse gratuitamente pueden recibir de mi página un boletín de novedades. Y pueden también entrar en los videos de malivitales.com de YouTube, que tengo un canal con videos, pero los que quieran recibir, eh, por ejemplo, cuando hay hangouts gratuitos, les puede llegar si se suscriben al canal. al, ah, perdón, a la página web malivitales.com, al boletín de noticias. Sí, también, Perfecto. también quiero recordarle a los amigos que están en sintonía en este momento, que vamos a tener entonces el miércoles 11 a la misma hora por aquí, por terrestre en el canal de YouTube, entrevista con el gran Stig Lux de la física de la creación. Va a ser una entrevista muy interesante, vamos a estar elaborando el tema del universo como ente consciente. Oye, eso va a estar súper, súper interesante. Así wow. que María, estás invitada, puedes pasar por aquí en cualquier momento. Sí, sí. va a agregar un montón a todo esto, seguramente está en la misma línea. Recuerde, el, el miércoles 11 de claro agosto. Sí. sí, ya hice la, el debido anuncio por el chat. Eh, Carlos, te envía, Peca, te envía saludos. Un gran saludo al gran hermano Peca. De verdad que sí, que lo aprecio mucho, sabe cómo es. Gracias Pekka por estar aquí con nosotros, tu presencia nos, nos honra y esperamos verte por aquí más, más seguido. Y de hecho, a mucha gente no lo sabe, Pekka tiene su canal, eh, Pekka Linux, aquí en YouTube. Así que todos los que estén interesados en lo que es la informática, programación, todo lo que tenga que ver con los sistemas Linux, él eh, tiene su canal Pekka Linux para que... Puedan entrar allí y aprender muchas cositas interesantes sobre los juegos, las plataformas de Steam, Windows y otras cosas más. Así que, tremendo canal, los recomiendo. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Y gracias, un abrazo a todos. Que pasen todos una muy buenas noches. Gracias, Carlos. Y Pablo, si hablo, adiós. Gracias, María. Gracias, Pablo. Buenas noches. Buenas noches.